Que por tercera vez roban identidad al abogado Félix Portes. Ajá. Uno de los, de los abogados más famosos del país se trata del doctor Félix Portes. Que en el día de hoy hizo de conocimiento público que le hackearon su WhatsApp e iniciaron a escribirle a sus amigos pidiendo, entre otras cosas, porque lo, por lo que lo hizo. Un llamado tanto a la Procuraduría como a la Jefatura de la Policía Nacional para dar con lo desaprensivos y sean llevados a la justicia. Por tercera ocasión, roban mi identidad, usan imagen, contactan personas haciéndose pasar por el gordito Felipe Porte. Pero este, este tipo de situación se da cada rato. Sí. Hay que tener cuidado. A, la familia, a los WhatsApp hay que ponerle su código de vaina. No, no, como tú no. Tengo siete números de pinto aquí. <risa> no me sabe que lo que ella hace. Lo cambio. No, pero mi, mira, mira. No, no, mira, eh, eh, porque eso está pasando. Hay que ponerle un código de verificación al, al WhatsApp. Eso yo lo yo lo hice porque a mí me. No sé, alguien me envió un virus ahí, me, me jodió. Ya tú sabes. <risa> Los otros días, y un pana mío me dijo: Oye, tú nada más tienes que ponerle un código de verificación al WhatsApp y, y ese se no gente puede olvidar porque no puede entrar más nunca igual a WhatsApp si se te vida ya sabes. pero es, es algo porque que está pasando hay mucha gente que le están hackeando ya hemos visto varios casos y hay que cuidarse porque pero no ¿no? esos fueron algunos jefes de Toquilla ¿Eh? ah, fueron, a las... mí no me hacen eso porque No ¿qué te lo, lo te han hecho pero te lo pueden hacer porque a mí me lo hicieron pero a mí, no a mí me sacaron a mí me sacaron yo no tengo no, a mí no, me, no, me, me... De... Pero yo no tengo nada y a mí me sa... no, a mí otro día me sacan de A Ahí me sacan de WhatsApp el otro no, día tú y me escribía y me escribía <risa> cuando ellos vean todo lo que hay en WhatsApp no este muchacho hay que entregarle esto para atrás pero si sí a la familia, o sea, que la familia tiene los tíos ricos, que dice, "Toma, iban cien dólares, y lo Intentaron, intentaron a mí y, guardia, y yo le puse así. mi código de verificación. Exacto, que le pasé. Y me dejan tranquilo, y me dejan de tranquilo, y no de Luke, que coopera con los Federicos. Y lo guarda ahí ¿eh? porque tú sabes que el tipo Pero eso fue algún hater de tosquicha que le hackeó el teléfono. ¿A, ¿A, a quién? A, a, a Felipe Porte. Sí. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí. Ah, pero que tienen ellos compromiso con, con... Con, con Toquicha. To y ya ha pasado con Toquicha. No, no, eso está en, en veremos porque... Es... <risa> ¿Ay? ay. ¿Cuál es no, Sobeida? No, no. No, no. Eh, ¿Qué pasa? Sobeida feliz. Eh, yeah, yeah, yeah, bueno, so, ¿De eh. quién es? Quién? Sí, de... los... Sobeida está haciendo yeah. su vida allá en Moca. Dejala quieta. la quieta, ¿verdad? Sí, ya. Eh, eh, eh. ¿Cómo ay, tú ay, sabes que este mo... Un sal. Flaco, ¿qué fue? <risa> no, esto debe corregirse la Procuraduría, sí. INOTEC, quien sea, claro, CODTEC, como usted lo quiera decir. Le dije, pongan su teléfono. A como que son vagos. Porque el que hackee un teléfono tiene que ser un tipo que sepa de tecnología. no para NASA, no lo llevamos. ¿Eh? No lo llevamos. Se cae la luna porque tú pesas mucho. <risa> Yo te voy a caer atrás, para pa allá, para la cancha. Ah, ya, ya. sí, atención los gordos, que están falta de ejercicio, estamos haciendo ejercicio en el estadio. Julián ojalá Javier, que no sea temporal, porque... En el campo de Pito, ojalá. Y que, yo que, también que, estoy pidiendo a Dios que sea que temporal. Que no sea temporal, que dure tres días después de aburra. Sí, ojalá. No, nosotros nos vamos a las cinco y media. ¿A qué hora usted va? Eso hasta ¿Eh? que digan que ¿Eh? Ah, no, en la mañana estoy que... yo durmiendo, con mi cuerpo en reposo. Eso hasta que se vaya por la no, no, esto es hasta que nos amarremos los cordones. Después que nosotros amarremos los cordones, bien. Después no se puede amarrar los cordones y arrancarse sí, la espalda. Alguno puede ver los pies sentados. Claro, claro <risa> no, estamos ahí a las cinco y media. Que quiera acompañarnos. Estamos haciendo. Ha firmado el autógrafo allá. Sí, no, te, no me pregunte por <risa> este, porque este no va a eso. No, yo voy, yo voy a ir. Para, para que, que no se gane su voz. Cualquier box. rato, cualquier rato yo voy a ¿Cuántos minutos duran haciendo Un Minuto, aquí? hora y media caminando. Hora y media. <risa>